Bien, gracias Amado Yerjan. Señores, a todo esto que está sucediendo en la República Dominicana, alza de combustible, alza de precio, el gobierno tiene una gran dificultad porque no logra establecer los controles eficaces para poder desenvolverse como Estado en las cuestiones más, más preocupantes, como es la pandemia, como son las, la de, la de tener a mano las vacunas y demás. En esta semana también pudimos eh, ver que el país tiene unos retos de los cuales anunció con bombos y platillo y que no ha podido porque no ha podido desarrollar a plenitud porque en Europa de buenas a primeras se volvieron a cuarentena. Y eso mermó un tanto lo que es el turismo internacional, lo cual ha sido ocupado por el turismo interno, que a la vez genera una movilidad de la economía internamente y genera un consumo mayor de los combustibles. Si comprendiéramos cómo fijar bien estos precios... No resultaría de nada preocupante el hecho de que nosotros planifiquemos en base a esos costos, pero eso no hemos podido tenerlo a la fecha y quizás sea una de las cosas que yo no estaría aún en darle el visto bueno puesto que no nos han dado respuesta a lo que se había anunciado en campaña de poner una un control real de saber cuál es el consumo y cuánto cuesta. Pero en el discurso del presidente Abinader nos da esperanza de que va a revisar en esta semana la ley 112, me parece, sobre hidrocarburos. Y es la que está encargada de usar ese mecanismo, de planificar ese, ese precio conforme a la fluctuación del petróleo y del dólar, tomando como base el petróleo Texas, que en estos momentos por mucho tiempo se ha registrado una nevada y que ya ha pasado la nevada y que me imagino vuelve a tomar sus cursos el precio del petróleo, que nunca había llegado desde el 2012 a 60% que llegó a 100 dólares y pagábamos la gasolina a 2.37 y 2.40, pero a 100 dólares. Y nos mantuvieron pagando a 2.30 y a 2.40 hasta la fecha solamente con subir a 60. Entonces, son de las cosas que yo no comparto con el gobierno, si luego que ha venido de la campaña prometiendo que iba a revisar eso y no lo hace, pues qué bueno que el presidente en su discurso lo promete. Y hay algo que nosotros tenemos que poner en, en contexto del discurso del presidente y que nos satisface mucho, nos satisface el saber que se ha dispuesto la de crear, que ya no se le llamaría muro como lo hemos propuesto nosotros por años, a la frontera, sino verja perimetral de doble perímetro de vigilancia entre un estado y el otro. Yo me imagino que serán dos verjas y por el centro una carretera de vigilancia, donde esté vigilada la frontera. Lo único que preocupa, y así mismo lo ha expresado Pellegrín Castillo, es que lo haya hecho con antelación de seis meses, que eso produce... Con, un, con una situación de lo que está pasando en Haití muy tensa, produce entonces reacciones de sectores que han sido los propiciadores de migraciones de familias a República Dominicana como alternativa de subsistencia, utilizando el Estado Dominicano como pivote o como receptor de esa inmigración ilegal y en la cual se, adaptan, se establecen aquí sin que esto le produzca como dijo el presidente, y es importante que ustedes recuerden lo que dijo el presidente, que República Dominicana ha de hacer lo que hacen otros países cuando llegan los inmigrantes ilegales y lo deportan. Lo único que a ellos no se le toma en cuenta y a nosotros se nos llama xenofóbicos y racistas. Y en eso nosotros estamos de acuerdo con el presidente. Con algo que estoy de acuerdo con el presidente es que él se disponga como gobierno sacar de las calles las drogas. Que sea hoy en el nivel que estamos de infectación de ese flagelo gravísimo, casi imposible, pero es una buena, una buena voluntad la de crear una acción directa para apoyar las los, los instituciones y que se le dé verdaderamente valor al plan de luchar contra las drogas en la República Dominicana pero hay un aspecto que estamos negados que tanto escuché a Chu en la semana pasada el ministro de Interior y Policía hablar del desarme de la sociedad cuando debe ser un derecho fundamental y inherente a la legítima defensa teniendo una inseguridad como la que tenemos, de años de abandono a políticas real de persecución del crimen. No es tan sencillo, señor presidente. Yo espero que los sectores, no por el asunto de la, del arma, sino que se promueva el uso, la tenencia, o más bien la tenencia y porte de armas, consciente y responsable. Pero hoy día la incidencia de armas ilegales es inmensa. Una realidad que, a, que afecta directamente a la seguridad ciudadana en manos, armas de fuego en manos de irresponsables, de individuos antisociales, al punto que pudimos ver, pudimos ver a un omega en un Maserati, amenazar y a un chofer del transporte público con una pistola en la mano. A eso es que hay que desarmar. A los irresponsables como ese señor que se dice ser un exponente de arte. Un antivalor. Toda su vida ha sido un antivalor, una, una, un, un desastre. Donde el mecanismo de venderse es estar preso y estar suelto. Óigame qué valor está presentando este. Y ahora aparece con el caco rubio y amenazando a un infeliz. Con el caco rubio. <risa> un individuo sin... Sin personalidad. Eso es lo que estamos llevando a la nación. Ese es el, el grado de, de desarme que usted que vamos a llevar. Pues entonces yo quiero que reflexionen. Que el porte y tenencia del arma consciente, responsable, es distinta a las armas ilegales, a las armas ilegales. Lo que usted debe de, de hacer es recoger las armas ilegales que están en poder de irresponsables, de delincuentes, de mafias en este país. Incluyendo a políticos irresponsables que andan con metralletas y una base loco, que cuando andan con él se enganchan la pistola haciendo creer que son grandes gente. Eso sí hay que atacar, presidente. Pero cuidadito que no se puede desarmar a la población civil que con necesidad tiene un arma para poderse proteger mínimamente porque que lo acecha muchas veces lo mata primero y yo quería hacerle saber que en lo demás es esperanzador el discurso del presidente pero hay aspectos de los cuales tiene él que reflexionar y poner como le dice el cacabera al gato las armas en manos de civiles irresponsables dedicados a todo tipo de actos ilícitos es el peligro, no la del sector privado que tiene por necesidad que usar un arma con interés de proteger y preservar sus bienes. Son cosas distintas. Y eso yo quería decirle que no estamos de acuerdo con que se habla de un plan de desarme cuando no se está estableciendo claramente qué armas qué, qué armas vamos o a quiénes vamos a desarmar, a quienes hay que desarmar a quienes a diario atacan ataca y atentan contra la paz pública gracias bien, gracias a Francis por su comentario, nosotros vamos a la pausa regresamos en breve no sí, se vamos a hablar de la carrera de la muerte